Hoy, reiterar que hoy es miércoles y estamos a 21 de abril del año 2021. Mitad de Así es. Tal, Saben ustedes que el próximo domingo, eh, Dios mediante San Francisco de Macorís, pues vamos a decir, se vestirá de gala para recibir. Pero para... antes que tú te digas eso, pero okay. oh, señores, no es por nada, pero te, hay, que, hay que resaltar algo. Este presidente, digo, o sea, yo como medio, con mucha confianza, nuestro presidente de sí, la sí. República. Para no tutearlo. ¿eh? No tutearlo. <risa> nuestro, aunque él tiene una, tiene una un olor a tanto a pueblo que tú crees que es vecino tuyo. la la Que tú tener eh, un presidente que en menos de dos años... Sí, ya menos de cuánto? menos de dos años. Ocho meses. Pero de... es para ponerte una ah, fecha, okay. porque tuvimos uno que, que duró 16 ahí y, y nunca, ni siquiera en el día de Duarte vino a ver qué estaba pasando en San Francisco de Macorís, no es, no, pues no digan, ah no, que lo, el doctor ahora está con Abinader, no, no, es la realidad. El asunto es que el presidente este próximo domingo estará en la ciudad de San Francisco de Macorís haciendo un consejo de gobierno. De ministros. Nos, sí, de ministros, ¿verdad? Ah. De manera que nosotros quisimos, eh, tocamos las puertas, de nuestro senador por la provincia de Duarte, a Franklin Romero, para que estuviera con nosotros hoy, pues precisamente hablando sobre las expectativas El que nos a eh, nosotros de esa visita del presidente. A quien queremos saludar y dar la bienvenida una vez más a nuestro senador Franklin Pérez, Franklin Romero, no. mi amigo Franklin Pérez. Eh, Franklin si Romero, ahí. senador por la provincia de Duarte con nosotros hoy aquí en Entrevista VIP. Señor senador, saludo y bienvenido una vez más a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, doctor Romero. Qué Aproveché buena vista. Más... Qué buena vista, ¿eh? Se ahí. Andamos ...Guerrero y gracias por la oportunidad que me dan para estar en su programa y poder llegar a mis conciudadanos. Gracias a usted que como siempre está presto cada vez que le damos toquecito para... Tocar esos temas tan importantes para el país y de manera especial para la provincia de Duarte. Franklin, el próximo domingo tendremos nosotros aquí en San Francisco de Macorís la visita del presidente de la República por segunda ocasión, en tan solo ocho meses que tiene en el poder. De y eso pues realmente eh, no crea muchas expectativas a la provincia de Duarte. En mira de lograr nosotros, de los, los, las tantas situaciones eh, por resolver que hay aquí en la provincia de Duarte. Las expectativas, Franklin, de la, de la presencia del presidente aquí el próximo domingo. Eh, así es, muchas expectativas. El presidente. Eh, no sé si me escucha ahí. Porque sí, se, sí, se, sí, perfecto. Se perfecto, sí, sí. Esto es virtual, son. Sí, sí estamos improvisando. Sí, no, no. <ríe> continúa que eh, la escuchamos bien. Ahí me escucha. Pues sí. sí, mira, muchas expectativas. Nosotros hemos estado reuniéndonos con el presidente. El presidente, muy preocupado justamente con la provincia de Duarte en todos los ámbitos de, de lo que sucede allá. Y decidió hacer justamente el consejo de ministros para despachar desde allá, llevar el poder ejecutivo, llevarlo a la provincia de Duarte, eh, directamente al municipio de cabecera, San Francisco de Macorís y despachar junto a todos sus ministros, ver en carpeta, creo que hay en carpeta, con cada ministerio. Eh, para nosotros es pues, de suma importancia que el presidente haya tomado esta decisión, ya lo está haciendo en diferentes provincias, y qué bueno que eligió la nuestra, que tiene tantas necesidades, eh, tantas obras por hacer, eh, que ha estado abandonada totalmente, en general, en general ha estado abandonada, y no quisiera yo hablar de lo que va a llevar el presidente y no le corresponde al presidente y no quisiera, como se dice, matarle el shock, porque realmente eh, lo que va a pasar allá va a ser algo apoteósico, lo que va a anunciar el presidente, lo que se va a iniciar inmediatamente. O sea, la ciudadanía va a poder contactar de tú a tú cuáles son las obras y cuáles son las iniciativas del gobierno de Luis Abinader? O sea que ya Binader no viene de que uno le presente los problemas, sino que ya él viene con soluciones. Perdón, perdón, perdón senador. Perdón, senador, por favor, dele a, a Skype para que entre de nuevo para que podamos verlo. Sí. Espera, espera, espera, sí, porque okay. ahora ¿dónde fue que nos metimos? Eso lo resolvemos, de que Estamos en asunto, el aire, claro, es muy importante. Sí, reiterar que está con nosotros el senador de la provincia Duarte, precisamente. En aras de que el próximo domingo estará con nosotros el presidente de la República y se estará llevando a cabo desde, la, desde el municipio cabecera, eh, que es San Francisco de Macorís, este consejo. Y, no, y, y una cosa importante, de, de Víctor, ministro, que quiere decir que el, el, la delgado con, con... ¿Cuál es la...? la, la? La calle no, que es donde está el Palacio. El, ese, ese Porque, se va a mudar a San okay. Francisco de Macorís. Ya está, ya está con nosotros. Perfecto ahí, señor senador. Entonces, continúa Sergio con que yo intento. digo Que estaba diciendo que, la, que una de las, de las cosas más importantes es que el gobierno se muda a San Francisco y que no es que ahora vamos a, Ya Luis Abinader, el presidente de la República, tiene en carpeta todos los problemas que, se le, que tiene San Francisco de Macorís mm. y... Quizás eh, la expectativa que tenemos que la, traiga soluciones el domingo, que va a ser el, el centro del gobierno de la República Dominicana, San Francisco y Macorís. Así es, así es. Eh, yo digo que el presidente va a bajar con la chiquera, sí. va a bajar con el administrativo, con todos sus ministros. Eh, y ahí cada ministro va a tener que presentar eh, las iniciativas que tienen para la provincia. Y justamente el presidente va a ordenar o no ahí que se va a iniciar y va a emitir, me imagino que va a emitir inmediatamente cheques para diferentes dependencias que dependen de la presidencia y a los ministerios que tienen su, su presupuesto. presupuesto. Ya. Exacto. Solamente tienen que anunciar las obras. De por sí te puedo decir que no porque el presidente vaya el domingo, eh, se está trabajando, se está trabajando desde antes. Eso, y el, eso le, eso le voy a, a decir, senador, por eh, ejemplo, estamos nosotros, digo nosotros como provincia, claro está, las autoridades, por ejemplo, como usted y las demás que nos representan, preparadas para que cuando el presidente eh, ponga en, la, en, en, el, en el escritorio la chequera y comience, ¿verdad? No, entonces, está todo lo otro listo para que esto está listo, o sea, podemos comenzar mañana. O sea, estamos preparados para eso. Así es, así es. Nosotros ya estamos listos. En lo que concierne a las obras 3R, que son las obras que nosotros presentamos, del cual tenemos acuerdo, que ya te puedo anunciar que ya el presidente eh, desembolsó ya realmente una cantidad inicial que necesitamos para iniciar las obras. Ya los, como te había dicho, los planos estaban en el Ayuntamiento ya salieron, ya están aquí en el Ministerio de eh, administrativo y la Presidencia, ya solamente es licitar, ya esas licitaciones se supone que deben comenzar ahora, esta semana, si no fuera por el proceso que hay que ser muy cuidadoso con el proceso nosotros hace rato que estuviésemos ya utilizando el pico y la pala en lo que es esas obras que nosotros vamos a hacer pero te puedo contar que me siento muy satisfecho porque fruto de lo que nosotros presentamos se han sumado otras obras importantísimas de viviendas de otras infraestructuras de comunicación vial eh, aceras que contene asfaltado, eh, es increíble lo que vamos a ver nosotros en apenas dos años que va, a, que va a durar este operativo, como te digo, lo que no se hizo en muchos años nosotros lo estamos realizando con Dios delante, que Dios nos cuide, que Dios nos ilumine que Dios nos dé eh, sabiduría y también nos dé buen tiempo a nivel general y, y que podamos superar ya de por sí esta pandemia, pues nosotros vamos a realizar todo su este trabajo que requiere nuestra provincia no solamente el municipio de San Francisco tenemos Las Guaranas, tenemos Pimentel, tenemos Aguayo tenemos eh, o sea no se está quedando un solo distrito fuera de este operativo eh, que ha ordenado el presidente Luis Abinader Consejo de Ministro el próximo domingo aquí en San Francisco de Macorís Senador eh, ¿Cuáles de esos cercanos colaboradores o ministros como ya hemos señalado estarán presentes aquí en San Francisco de Macorís? Deben de estar todos los ministros, excepto alguno que va a estar fuera, eh, ¿O por una, ya algo anticipado que tenía programado fuera del país. Pero deben de estar todos, hasta, hasta este momento, y esperemos que estén todos. Eh, si no está el ministro, creen que va a estar el viceministro, que tiene, que tiene que actuar tal como si fuera el ministro. Aparte de, de esa, de, de los ministros, eh, ¿tiene el presidente en agenda contemplado también eh, reunirse con los sectores eh, representativos de aquí de la provincia de Duarte, el señor senador? Sí, muy confidencial desde el Palacio y es una agenda eh, mí, y seguridad del presidente de maneja eso. Ya nosotros nos informarán en el momento que yo entiendo, que ellos te entiendan okay. bueno señor senador pues nosotros una vez más agradecerle el hecho de que cuando hemos le hemos dado un toquecito para que comparta con nosotros en este programa usted siempre está presto ese teléfono y está eh, siempre acorde para que participar con nosotros así que muchas gracias y nada a reintegrarse ¿verdad? a sus labores porque el deber les llama muchas gracias por estar con nosotros señor senador Franklin así Comín. es Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias. El senador por la provincia Duarte Franklin Romero estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP en aras de que el próximo domingo reiterar uh -huh. tendremos la visita del presidente de la República Luis Abinader con un Consejo de Ministros ya lo decía el, el, el senador todos, se supone que todos los ministros estarán presentes aquí en su defecto, pues acompañados con eh, por lo menos Víctor, el vice de esa visita algo se saca así Malo es. cuando no te visitan ni te traen ni, ni, y no, y ni hay no muchas hay... cosas hay muchas cosas que no se pueden decir como dice el senador porque son Oiga, es, lo que la es, agenda va y no y van a ser a veces decisiones que hasta él mismo va a tomar en ese momento así o sea, ya, que va, vamos a aprovechar vamos a aprovechar esa visita del presidente al match. vamos uh -huh. a una pausa y al regreso, pues nosotros venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambie, que en breve regresamos.